Saludos a todos nuestros amigos suscriptores en el canal. Según Medios Eslavos, la Federación tiene en la mira la eliminación de los terminales de Starlink dentro del territorio de Ucrania y trabaja sigilosamente en un sistema adecuado para poder ejecutar esta misión. Sistemas GPS fallan en el territorio ruso. Se habla de una posible falla global o una supresión por parte de los sistemas especiales rusos. Nuevos envíos de tanques M2 Bradley rumbo para Ucrania. Los invitamos hasta el final del video y muchas gracias por su audiencia. Aquí está todo el contexto de las noticias para hoy en Noticias de Última Hora y Noticias Internacionales Mundo. Noticias de última hora. La Federación en las últimas horas, según algunas informaciones que se están filtrando en portales militares especializados, está trabajando para crear. Sistemas especiales para eliminar los satélites especiales de Starlink con los que está trabajando la OTAN y las fuerzas de la AF. Según Abia Pro. desde el Ministerio de la Defensa de Siberia están trabajando sigilosamente en cómo cortar la cadena de acceso a los servicios de Internet a través de los satélites militares de Starlink con el fin de cortar esa leve ventaja que hay momentáneamente en el tema de la ubicación de las tropas rusas en el terreno de batalla. Para la Federación han resaltado en las últimas horas que es preciso ubicar los complejos que están interconectados desde Ucrania. A los satélites del multimillonario Elon Musk, que determinan con precisión los datos y ubicación de las tropas del Kremlin en Ucrania. Por lo pronto, se sabe que la construcción de un complejo especial que sería capaz de ubicar las terminales de los satélites Starlink Link para su destrucción e inhabilitación del progreso de datos a los dispositivos de la AFU. Según los medios eslavos, desde el 12 de diciembre se vienen detectando algunas fallas a nivel global en algunas zonas del territorio ruso y zonas adyacentes con el territorio de Ucrania, especialmente. Se habla en la parte occidental del país. Eslavo que dirige Vladimir Putin, donde se registra una interrupción global en el funcionamiento de los sistemas GPS. La firma OSINT logró establecer que en las últimas dos semanas se comenzaron a registrar fuertes niveles de distorsión del GPS en el territorio de Rusia. En algunas regiones, las señales están tan perturbadas, según Avia.pro, que no se fían en absoluto y con toda probabilidad se aplica al funcionamiento de los sistemas GPS, mientras que otros sistemas de navegación global funcionan en su estado habitual. La mayoría de las fallas globales se registraron en las regiones de Smolensk, y en la región de Moscú, la región de Volgogrado, la región de Saratov, la región de Penza y la región de Samara, en la región de Kaliningrado y en otras regiones. Cabe destacar que todos estos son de carácter estratégico, ya que aquí se encuentran los aeródromos militares de las fuerzas aeroespaciales de Rusia. Las fallas globales pueden estar asociadas tanto a la supresión selectiva del sistema de GPS, por ejemplo, para evitar ataques de aviones no tripulados desde Ucrania, especialmente después de los ataques a los aeródromos en las regiones de Ryazan y Saratov. Aunque los especialistas de avia.pro dicen que Pudiera tratarse de un cierre selectivo del sistema en estas zonas, pero es poco probable. Algunos expertos hablan en línea de que se trataría de la supresión de los sistemas por parte de la Federación para esconder las coordenadas de las bases rusas en su propio territorio. Varios usuarios en las redes sociales hacen eco del convoy de vehículos blindados militares del norte que irían con rumbo a Ucrania a través de la frontera con Rumania en tren. Se habla que se trata de vehículos blindados M2 Bradley que van en dirección norte hacia la frontera con Ucrania. Todo indica que estos nuevos vehículos estarían siendo parte del nuevo paquete de ayuda militar que Occidente entrega a la AFU. Aunque no se sabe la fecha exacta de la entrega de los nuevos paquetes de ayuda militar del norte a Ucrania, este podría ser uno de ellos, sino que al parecer lo habrían hecho sin tanta propaganda para evitar ser detectados por los servicios de inteligencia rusos. Los vehículos blindados de transporte de personal M2 Bradley tienen una mayor capacidad de campo, atravesando terrenos y una buena maniobrabilidad, aunque tienen armas relativamente de baja potencia con respecto a la capacidad de los vehículos que utilizan las fuerzas rusas en el campo de batalla seguiremos informando para todos ustedes lo que acontece a nivel internacional gracias por su tiempo y su apoyo para nuestra labor informativa